Uno de los ideobites clásicos de Excel Learning es el de preguntas de verdadero o falso que tenemos en el bloque de actividades interactivas. Tenemos aquí iniciada ya una pregunta en la cual hemos sustituido el título y hemos puesto a modo de repaso en vez de poner pregunta de verdadero o falso. Lo primero que hacemos es redactar las instrucciones indicando lo que tienen que hacer y comentándoles que disponen de un icono en el que pueden consultar ...para orientarse sobre cuál es la respuesta correcta. Empezamos con la primera pregunta... ...le hemos aumentado un poquito el tamaño para que resalte... ...la retroalimentación va a aparecer... ...independientemente de lo que hayan contestado... ...de que la respuesta sea correcta o incorrecta... ...por lo tanto, suele ser una información... ...que remite a materiales complementarios... ...de ampliación o repaso. Mientras la sugerencia... Es la que le indica una pista para poder eh, saber orientarse dónde, cuál puede ser la respuesta correcta. Vamos con la segunda pregunta. Esta ya, ya estaba hecha la segunda pregunta. ¿sí? Con el mismo esquema, pregunta, retroalimentación, que en este caso me no he puesto la misma, y la sugerencia. Si quisiéramos añadir otra pregunta, pues pulsaríamos acá y tendríamos la tercera pregunta. Vamos como he hecho y aquí tenemos el ejemplo, el título, las instrucciones, primera pregunta, si no lo tienen claro, aquí tienen una pista que les ayuda a valorar y vemos que automáticamente aparece la respuesta. En el segundo caso, la pista y en este caso vamos a contestar también la respuesta correcta. Si hubiéramos elegido la otra, nos hubiera mostrado que la respuesta era incorrecta.